Del vamos país, vamos a ver. Señores, vamos con este ¿No? tema, señores, en las redes sociales. Ayer, el mayor clásico con orgullo y con alegría dijo que se compró un lujo, eh, unos tenis ahí bonitos, pero una cuenta en Instagram dice que, esas me, que, que le hicieron un tumba Oh, <risa> sí, le hicieron un tumbe. Señores, ¿Al mayor? una cuenta de Instagram llamada Fake Sneaker. Especialista en calzados deportivos, los tenis de colección Nike del futuro que publicó en sus redes sociales el cantante dominicano de música urbana, el mayor clásico, no cuestan 50 mil dólares, como aseguró el artista. Según Fake Sneaker, la versión de la que existen 89 pares de los referidos tenis no es del 2011, sino del 2016. Además de que no vienen en caja amarilla como posterior artista. Explica que la versión 2011 tiene 1.500 pares limitados y ronda entre 13 y 14 mil dólares. Y dependiendo del size puede llegar a los 20 mil. Se recuerda que el mayor clásico dijo hace unos días que había cumplido su sueño y se había regalado por motivo de la Navidad los tenis Nike del futuro, los cuales le costaron 50 mil dólares. Bueno... Se recuerda, se recuerda oh, oh, oh. que el mayor, como dijimos, pues ayer, hace al principio, como dije al principio, se había él, dijo que cumplió su sueño de, de tener esos tenis que le costaron, según él, 50 mil dólares. Eso eran ya, esos son unos que un millón y pico de dos millones de, de pesos. Entonces, eso fue y, y cuestan 20 mil y cuestan 20 mil. Y dice que es falso, entonces el tenis, o sea, que le hicieron un. Entonces, un, un se lo compró en Fulanito Sport. al mayor. Bueno, imagínate, eh, el, eh, tú sabes que el artista urbano dominicano es capaz de muchas cosas. El artista eh, urbano dominicano es capaz de muchas cosas. Y, y, y don Miguel. Y Camila. No, don solo Miguelo no lo tiene unos gritos. <risa> don Miguel. Okay. Okay. Bueno. Ah,